¡Jeje! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Sí, lo sé. Estás diciendo ¿Pero qué te ha pasado que hace mucho tiempo que no se te ve? Auronplay, ¿por qué no subes video? Pero no pasa nada, ¿no? Yo estoy aquí. Pero antes, unos bailecitos, baby. Pero esta vez los vamos a hacer con una música yo creo que te va a gustar. Es nueva, acaba de salir ahora mismo y ya voy conociendo vuestros gustos y creo que os va a molar. Atención. ¿Os ha molado o no? No sé, si es que yo ya os tengo calados. ¿Las que nos vas a traer en el día de hoy? Abro un play. Explico, Nene, no te preocupes. Está la... está... Estaba navegando tor... tranquilamente por aquí, por el internet. ¡Hay el internet! ¿Qué pensará el vecino de arriba cuando digo el internet? Va a pensar que estoy un poco... Va diciendo, he encontrado unas cosas en el... Hay el internet y está el internet normal, ¿no? Luego está la web y luego está un internet especial que solo los profesionales como yo eh, ¿podemos encontrar? Uh, ¿Cómo lo describiría? Mejor veámoslo. No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. El vídeo empieza explicándonos cómo suscribirte, por si acaso no sabías que hay un botón rojo que lo pone ahí. Dora, quédate quieto! ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres? Pues no, no vuelvas a interrumpir el vídeo, ¿eh? Vale. El vídeo empieza explicándonos cómo suscribirte, por si acaso no te habías dado cuenta que abajo hay un botón en rojo, en rojo, que pone suscribirse. Y por si acaso no lo sabías, hay que darle y poner todas, para que te lleguen todas las notificaciones. A play, a mí no me llegan las notificaciones, a mí no me llegan. ¿Qué? ¿Por qué? Una vez más me toca hablar de algo que está ocurriendo en YouTube Algo que a día de hoy sigue sin resolverse Así que solo me queda advertirles qué es lo que está pasando y cómo protegerse Gracias a la forma en cómo habla el chico Pensando que de esa forma va a dar como más misterio Hablando de la siguiente manera Muy Buenas a todos, estén atentos al vídeo porque Puede venirse algo muy telebroso. Si vos sos sensible, mejor no veas este video. Entonces, ¿para qué lo haces? Entonces, ¿para qué haces el video? Si quieres. Como podrá notar, el comentario que aparece está en chino o en japonés. Y no solo es una misma cuenta la que comenta estos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno está bien. El chico nos dice que es gente random, Que le explica. Boni. No, ya Y te Está complicado, pero mola, mola. mola. ¡Hay el internet! Eh. Continuamos. Pues... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? Es gente random que le escribe mensajes subliminales. Un él tiene mensajes extraños. ¡Vamos a verlo! Si no, que son varias. Obviamente sabemos que todas esas cuentas son cuentas de bots. Ahora bien, lo que podemos ver a simple vista es que por más que todos parezcan el mismo comentario, sí tienen algunas diferencias o por lo menos una la cual es la más importante. <risa> ¿No decir que hay bots que nos están observando? ¡Tengo miedo! Un poco un poco de babas, ¿eh? Un poquito. ¿Estás bien? Y así como más sexy, no sé cómo lo hago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tengo miedo. Y tú también, ¿verdad, Doraemon? Vaya, nos vamos. Yo, yo yo, me voy. No quiero que venga la por mí. Ya por Doraemon tampoco. Doraemon es sagrado, ¿vale? Doraemon es sagrado, así que... No, pido. otra broma que pensaba que me iba a ir eh? Qué travieso que si es que a veces a veces algunas travesuras <risa> continuamos vamos a continuar pero primero pero primero vamos a bailar un poco otra vez no y las pero ya has bailado al principio del vídeo ahora play porque bailas otra vez bueno porque esto es un canal donde nos gusta el bailoteo baile del dedo y dirás, pero en Play. En en me preguntaba hacer otro tipo de baile, no sé qué, no sé cuánto. es porque hay que cambiar, hay que variar un poco. A veces también subo gameplays, a veces subo reacciones, a veces hago parodias. Eso es otro canal. Acabo de volver a confundir de... Yo no entiendo por qué la gente cuando va a beber agua o algo, hace esto. Hace esto. ¿Qué te pasa? ¿Te falta ir en el pulmón o okay? No hablemos de la gente que, en vez de hacer eso, succiona para adentro. hace esto. ¿Y por qué hago este tipo de vídeos? ¿Quieres que haga más parodias imitando a Play? Déjamelo en los comentarios que me lo estoy pasando en bomba. El vídeo porque aquí no para de repetir Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Lo mismo Me he saltado el vídeo Porque en todos los 10 minutos Me explica exactamente lo mismo Que un comentario random. Me escribe así Escribe así O me vas O, o me espero al final de año Pues ahora Nos va a explicar el supuesto misterio que esconde tras los comentarios Random. A la persona sensible le recomiendo que no vea la continuación de este vídeo porque le puede petar un pulmón. Un enlace que sin que tú te des cuenta hacen que en cuanto des clic en él se te descargue algo y ese algo hace que alguien en algún otro país tenga acceso a los datos de tu computadora o en general a tus datos. ¡Tengo miedo! Raimon, que nos están... Nos están observando. Nos están observando. ¿No ¿Quieres decir nada a los saurones? No quieres decir nada. No quieres decir nada. Perdón, ¿qué quiere hablar. Eh, eh, eh, exponte. Exprésate desde, desde el pecho palomo este que tiene! Bueno, palomo no, pecho paloma. Porque tu pechito es más pequeño que... que, que que un que no me meto contigo. Bueno, a ver, expo, ex, eh, eh, te dejo el micro. Pero no te lo comas, ¿eh? No te lo comas. No te comas el micro porque lo necesito para mis vídeos y directos. ¿Frase? Una frase solo. No te dejo más porque el vídeo es mío, ¿vale? Tú eres mi acompañante. Tú estás aquí para hacerme compañía, ¿vale? Para, para hacer que el vídeo no, no sea que me sienta sola. ¿Vale? ¿Estás aquí para hacerme? ¡Para pa, que pa. me siento tan solo! Porque mis sabrones no me hacen mucho caso. Madre mía, esto está muy complicado, ¿eh? Hacer la parodia. 17 minutos de vídeo, verás tú, para editar esto. En fin, carapeces, carapeces, me gusta carapeces. ¿Y a ti te gusta carapeces? Sí. Hombre, no. a ti te pega más cara Rubik, porque tienes la cabeza así como como una pelota de Rubik. Oye, es lo que siento. ¿Qué quieres que te diga? Me tendré que expresar, ¿no? Ahora ponerle de qué tiene care. No ¿De qué tiene? ¿De que tienes qué tienes care? ¿Tienes care tú? De que tienes cara de dorayaki claro, normal, si te comes ahí tropecientos mil dorayakis, 20 al día pues es lo que tiene. De cabeza de dorayaki y cara de, de rubik, normal normal si es azul porque te comes los polos azules te comes los polos pitufo ¿por qué? explícame explícame perdón esto un poco violento somos un canal cristiano No nos gusta la violencia Nos gusta el agua peces Espero que te haya gustado Si te gustaría que aquí un tiempo Hiciera otro vídeo de este estilo Déjate un like que ya lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Wapos! Tiro al final de los vídeos, como hace Auron. Así que voy a poner un trozo de un vídeo random que encontra por internet. El mío, obviamente. El de Sofisman.